Hoy amanecí pensando, que no quería pensar, pero el cerebro que es traicionero ha hecho que tu imagen vuelva a retornar, y vuelven las heridas que creía cicatrices, sangrando por tu ausencia nuevamente a mi alma atormentar. No sé qué es lo que pasa, mentiría si dijera que lo sé, pues desde el día que miré tus ojos negros, me atraparon como atrapa un pez la red, me envolviste en tu aroma a la distancia, de ese aroma que no me puedo desprender tatuado en la inconsciencia de mi ser tú eres espina y yo rosa y el tallo a la distancia entre las dos pues si algo tengo claro amor mío es que lo que para mí es calor para ti solamente es frío porque a pesar que tenemos ambas corazón palpitan en diferente sentido ni tienes la culpa tú ni tengo la culpa yo más bien diría que es el destino con su karma arrollador que me está cobrando la deuda de alguna vida anterior donde dejé vacío algún reglón del amor. Si todo fuera diferente, si tú me pudieras amar, si tu mundo fuera mi mundo, te lo juro que trataría por ti de luchar con las mismas fuerzas que he logrado callar, pero es en vano la lucha enfrente a la realidad cuando se está consciente de la palabra diversidad. Quizás en este momento ya ni te acuerdes de mí, y si acaso me recuerdas será para sonreír, con la sonrisa de la mujer vanidosa, bella, tierna y caprichosa, que nunca se atreverá a admitir que entre tantas flores hermosas, este poeta se enamoró de ti. No hay escuela para el amor... Y créemelo porque te lo digo yo, que tengo como cien títulos en el camino de la pasión, mas sin embargo en esta ocasión ni siquiera sé cómo actuar frente al abismo de esta situación. Te me metiste hasta el fondo, ya no digo en el corazón, y no sé si te metiste o si ya estabas ahí, solamente sé que te encontré y que no te quisiera perder, aunque nunca escuché tu voz. «¡Ni jamás te puedo tener!»